Y en esta tarde de agosto estamos aquí en un reconocido local, lo acaban de percibir en un corazón y en una esquina estratégica histórica de nuestra ciudad de Burlingame, aquí en el partido del mismo nombre un lugar que conocemos todos los que hemos transitado desde hace años esta esquina emblemática de Roca y Necochea un lugar en donde aprovechamos para casi hablar a la par con gente que reconoce los mismos valores que históricamente está referenciada con nuestra ciudad, con toda las localidades que componen el distrito de Urlingham. Él es reconocido por su militancia política, por su rol de funcionario público y por, entre otras cosas, también ser un dirigente político importante de referencia aquí en Urlingham, es Rafael de Francisco. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Osvaldo. Y bueno, gracias por la referencia que diste al ciudadano de Urlingham. Pero sí, soy nacido y criado de Urlingham de toda la vida y es el orgullo uh -huh. de, ser, de pertenecer a esta ciudad, ¿no? Bien las cuales nosotros tanto queremos. Así que lo que queremos darle de la impronta del hombre de Urlingan, del hombre de la mujer de Burlingame o del ciudadano de Burlingame, para decir, este es nuestro sello y, y demostrar que es una ciudad pujante y que tiene relevancia en el plano este, local, bonaerense y nacional también. ¿no? En algún momento, cuando se daban otras discusiones políticas aquí en Urlingal, alguien hablaba de que no podía haber proyecto de municipio, de distrito, sin un proyecto nacional, sin una referencia. ¿Vos qué pensás en estos tiempos en los que hay una, si se quiere, un predominio de una agenda política nacional por sobre lo que pasa a los ciudadanos en un distrito? Yo estoy convencido que eh, ser autónomo hace la excelencia a la calidad de lo que nosotros buscamos. Yo creo que y la Constitución, tanto provincial y nacional, lo marcan. Nosotros tenemos la autonomía para ser la ciudad que queremos ser. Lo que tenemos que poner es a trabajar, es, son las ideas. Eh, empezar a mostrar de que no, no pertenecemos a una política solamente nacional. Porque si nosotros abarcamos a la nacional, nos quedamos con una sábana el día de la elección. Teníamos que empezar a buscar aquellos dirigentes que son netamente de Urriman y que tengan esa proyección hacia arriba, desde nuestra ciudad, hacia la provincia y hacia la nación. Y esto es lo que nosotros tenemos la aptitud y la capacidad para hacerlo, porque estoy convencido que el ciudadano de Urlingan lo puede hacer tranquilamente. Este, si no, quedamos atados siempre al paradigma del partido político, al paradigma del sector político o de algún personaje de, de captación nacional de los cuales deja relegados los problemas locales. Hay algunos dirigentes de espacios como la izquierda, por ejemplo, a los que uno siempre le pregunta, bueno, ¿cuál es tu referencia para las ideas? ¿En qué lugar concretaron eso que vos esbozás como pensamientos? ¿En el tuyo cuál sería? ¿En ¿Dónde te mirás cuando decís quiero privilegiar la pertenencia a un lugar al momento de construir un distrito? En los vecinos que construyeron el distrito. Entonces empezamos a, a pensar que... Eh... Nosotros hemos tenido gente que ha construido Hurlingham desde muy, muy abajo. Si nosotros nos podíamos mirar, Hurlingham era el club de los ingleses, las estaciones, y después era prácticamente todo campo. Empezó a crecer, empezó a ser una ciudad de inmigraciones, de inmigrantes empezaron a venir, empezaron a establecer sus comercios, hicieron sus industrias hicieron este, sus grandes proyectos sus sueños se hicieron realidad en una ciudad cosmopolita como lo fue Urlingan y esto es lo que tenemos que, que tomar ejemplo, puedo dar un montón de nombres y apellidos de los cuales tenemos que estar orgullosos porque hicieron de este Urlingan inclusive autónomo, porque los sí. echaron para que sea un municipio y para que tenga su vida propia entonces nosotros lo que tenemos que buscar es ese ejemplo 20.000 ejemplos podemos dar en Tesey, en Morris en Urringan, con ciudadanos que lo único que hicieron fueron luchar para progresar, para tener una ciudad diferente, para tener su asfalto, para tener su gas, para tener su luz, para tener su agua corriente, para tener su hospital, para tener su cuerpo de bomberos. Bueno, todos esos pioneros llegaron hasta un punto, ¿no?, por una cuestión cronológica. Totalmente. ¿Qué cosa nos quedó por resolver a los que somos de Buckingham? ¿Qué, ¿Qué asuntos están pendientes dentro de una agenda que incluya esto, no privilegiar lo local? Una ciudad totalmente planificada. Nosotros tenemos que tener una ciudad organizada. Nosotros tenemos que saber que necesitamos un hospital con 300 camas, Como corresponde. De lo cual tiene que ser regional. De lo cual tenemos que tener la responsabilidad de gestionar y de presionar a quien la autoridad corresponda para que ese hospital funcione óptimamente para el ciudadano de Ucrania ¿no? y de la región si, alguien, sí, ¿alguien del de, de actual oficialismo te diría bueno, estamos gestionando el hospital del PAMI no, no es el hospital del PAMI solamente el hospital del PAMI tiene que ser para los jubilados y es específico y me parece muy bien que sea así uh -huh. nosotros necesitamos un hospital con 300 camas, con la terapia intensiva, con la atención para niños, con la atención este, para el deportista, con la atención con las especialidades que corresponden la coronaria, la del hígado la del intestino, la de la cabeza o sea, necesitamos un hospital íntegro y tenemos las comodidades para hacerlo tenemos los lugares para hacerlo falta solamente la decisión política de comenzar a gestionarlo y a presionarlo a aquellos sectores que quizás te dicen que no yo, las prioridades y esto es lo que entiendo desde mi humilde posición prefiero un hospital con 300 camas y no dos cárceles a la de entrada de un porque esa no es la prioridad de vos Ese es un tema de, del que Pujo, de la dirigencia política más representativa, la que hoy, por ejemplo, está en el Consejo Deliberante, se ha referido escasamente a la Porque ciudadana. lo votaron por unanimidad. Lo votaron primero por unanimidad y después lo salieron a criticar o lo salieron a esconder. Decís en la provincia, por ejemplo. Totalmente espacios. de acuerdo, salió por unanimidad, <risa> no la ley. Y... Sí. No votó ni uno en contra. Uh -huh. O sea, es decir, esta es la Y después lo. Después a dos cuadras venía a inaugurar una canchita que ya estaba inaugurada desde hace mucho tiempo. O sea, decir, y se olvidaron de decir, mira la verdad te boté una cárcel a cada cuadra. <ríe> o sea, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a exigir como ciudadanos de gobierno. Sea, queremos una mejor calidad de vida. O sea, no quiero parches, quiero una ciudad totalmente planificada. Esto es lo que tenemos que buscar. Quiero un sistema educativo fuerte, quiero un polo educativo fuerte fundamental fundamental. La educación es este puntapié inicial. Vos hablaste de eso sobre el tema de educación mucho en la campaña del año pasado. Sí, totalmente. Uno cuando ve el mapa hoy de Burlingame se encuentra, hablabas del polo, bueno el polo educativo que funciona donde estaba la Fundación Felicia de los Niños tiene muchos problemas, el Jardín 920 de allí que está en malas condiciones, la Escuela de Enseñanza Artística, eh, ¿Se toma en serio esto? ¿Pensás que está entre las prioridades al momento de pensar en, en, este caso en un distrito, de eso estamos hablando, el tema de educación? Yo creo que la Argentina hoy, tomarse en serio políticas que están solamente haciendo parches. La realidad no lo, no lo estoy viendo que se toma en serio. Y lo sí. digo desde este punto de vista y con, con un dolor muy grande. Eh, nosotros vemos que las necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo, en la educación, veo que algunos toman algunos colegios como depósito de chicos y otros que los chicos se vayan a alimentar, lamentablemente y nada más, y después vemos otra situación muy grave, un maestro no puede ser pleno si no puede darle de comer a su familia, entonces nos encontramos con un montón de problemas que van más allá quizá de lo de estructural específicamente de una ciudad, nos encontramos con un grave problema económico, ahora, lo que nosotros tenemos que crear es la base para que ese polo educativo se desarrolle y darle la confianza a aquel profesional de la educación que realmente se sienta perfectamente establecido para poder cumplir su función. Si no, lo único que vamos a conseguir son parches. Y los parches no llevan a ningún lado. Tiene que haber una planificación y tiene que haber una meritocracia. Fundamental. Hace poco, en reiteradas ocasiones, el Intendente del Ejercicio, Damián Celsi, habló de los trabajos de la Avenida Vergara, esta obra que él reconoció, se limita a una intervención en veredas, en eh, equipamiento urbano, como la obra más importante en la historia de Urlinga. Esto desató un debate entre algunos colegas, que lo incluye a Marcelo también, que en un momento dijimos, casi todos estamos de acuerdo con que esa no era la más importante, eh, para algunos podía ser una Para mí, por ejemplo, el ensanche y repavimentación de Avenida Roca fue fundamental Creo que fue una obra básica, impresionante para este distrito eh, ¿Para vos cuál sería la obra? Recién hablabas del hospital ¿no? Eso está, está claro, es prioritario en lo que vos pensás eh, ¿Cuál es la obra más importante de UNEGA que todavía se ha de Voy a decir algo y quizás parece una utopía, todavía no se cumple es cloaca hace 25 años que estamos con la cloaca ¿cuántas veces se van a equivocar? porque no hay planificación me dicen la hora más importante de Urlingan: tenemos que desviar el tránsito pesado que pasa por nuestro distrito si nosotros no desviamos primero el tránsito pesado y no le damos <coughs> este, eh, eh, una salida mucho más rápida no podemos planificar comercialmente en nuestra ciudad nosotros hacemos edificio y no pensamos que tenemos que hacer estacionamiento. Entonces yo le preguntaría a los centros de comerciantes, a los centros urbanos, ¿dónde van a estacionar los vehículos? ¿O si van a ir a otro distrito que tenga mejores comodidades? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente. Todas esas cosas es lo que nosotros tenemos que comenzar a decir, vamos a hacer esta planificación de esta ciudad, con la participación ciudadana, con los concejales, respetando la decisión de los concejales, ¿por qué? Porque la constitución dice que el, el, pueblo, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, oyendo, por supuesto, sí. las necesidades de, de, de, del ciudadano, de la ciudad. Y cuando, cuando mirás alrededor y tenés este tipo de ideas, estas, estas propuestas, eh, ¿a quiénes encontrás que estén dispuestos a compartir? La realidad es que lo que vengo diciendo son, son ideas que ninguno este, se puede atrever a decir no estoy de acuerdo. Uh -huh. Si yo te digo alguna obra y una obra impensada en su momento y muy criticada, es decir, haría una autopista o un puente de acá a Morón que, fue, que está proyectado, que es este la autopista del arroyo Morón, sí. pero bueno, tan criticado en su momento sí, y tan sí. difícil. Y hoy lo vemos y decimos, no es descabellado. No, al contrario, uno entiende que... <risas> ¿tien? ¿tien? Bien, Exacto, se debió haber hecho. Totalmente de acuerdo. O sea, si, Estas son las cosas. Yo, y yo creo que ninguno puede criticar esto. Si vos me decís a mí, Osvaldo, un hospital veterinario público, público, privado, mixto, ¿por qué no lo tenemos? Si tenemos un montón de animalitos hoy en la calle dando vueltas y abandonados y con necesidad sí, de. Sí, un programa que, de, que se agrava, era, ¿no? Un programa que se agrava. Que se agrava minuto a minuto sí. y de lo cual. Este, trae un grave problema sanitario este, para la salud de la población. Y más en los chicos, que son los que están en contacto permanente con los animalitos en la calle. ¿Y, y en qué herramientas pensás políticamente hablando, estructuralmente hablando, para, ah, qué preguntas, para sí. hacer este tipo de <risas> cuestiones? Porque hasta acá, dos, dos viejos conocidos con un café de por medio, podemos estar esbozando todo esto. Ahora, la, ¿De qué manera no. lo hacemos bueno, Rafael, hablábamos de una serie de diagnósticos que, como decíamos anteriormente, uno los puede trazar hasta en una rueda de amigos, no café de por medio, hablando con gente que uno, que uno conoce. La diferencia es que vos fuiste candidato, sos un dirigente político con las apetencias naturales de un dirigente político que es de aquí, de Urlingham ¿Cómo convertís eso? ¿A través de qué herramienta lo estás pensando, políticamente hablando? A que nos eh, ayude a llegar este, a, los, a los objetivos de nuestro espacio político que tenemos planteado llegar al Consejo Deliberante, llegar a ser parte de eh, la realidad y de la discusión política que se hace a diario para querer que esta ciudad mejore día a día y si vos me decís, Osvaldo, eh, lo hacemos, lo vamos a hacer con aquel que políticamente nos lleve a mejores resultados. Uh -huh. Si me decís, Rafa, estás en el frente de todos, no tenemos, no tenemos este, entrada dentro del frente de todos, estás en cambiemos, tampoco tenemos entrada y lo haremos con aquella tercera fuerza o la, aquella fuerza que realmente a nivel nacional pueda arrastrar nuestra lista para mejorarnos y posicionarnos mejor políticamente. Tenés enfrente a la polarización, ¿no? Que por lo general ha costado mucho para las terceras fuerzas consolidarse, hacerse un lugar. Totalmente de acuerdo. Yo pertenezco a un partido que ha peleado siempre contra la polarización y ha ganado, ganado, Unión Pro. En su momento, con la alianza con Del Narváez, que fue Unión Celeste y Blanco, sí. que es nuestro partido, que soy el secretario general... Este, a nivel nacional desde hace un mes y estamos en conversaciones con líneas nacionales este, de primer nivel y con dirigentes nacionales de todos los partidos políticos uh -huh. y aquellos que nos den la oportunidad para llevar nuestra impronta desde lo local hacia lo nacional lo vamos a hacer. El fin de semana pasado, a propósito del Día del Niño, realizaste una actividad con tu gente que tenía que ver con acercarse a los más chicos, esto fue en la Plaza Granaderos del barrio de Villa Club. Aprovecho eso como para hacerte una consulta respecto a lo que palpás como hombre de la política, como apasionado de la política, pero también como un tipo de a pie. Eh, ¿Qué encontrás cuando la gente se te acerca a ese tipo de actividades? No, primero fue una inmensa alegría y felicidad. Uh -huh. este, encontrarme con los chicos y que te digan, vos sos el Rafa. Este, ah, te veo en el cartero. Que no tiene nada que ver porque no, no es político, pero fue un día de alegría para uh -huh. mí porque disfruté mucho, Tuvimos desde la mañana hasta las 10 de la noche y ver esa carita de felicidad de todos los niños, niñas, este, disfrutar ese día no me da que pensar otra que disfrutarlo yo también, jugué, comí claro, claro. este, pochoclo, este, anduve en el trencito, eh, realmente una inmensa fel felicidad. Y yo creo que eso es lo que quiere cualquier dirigente bien nacido, ¿no? Que buscar la felicidad de su gente, del pueblo. Ver a esos padres compartir, conversar, charlar. Y hablamos solamente de los niños, y de lo que queremos. Un chiquito se acercó y me dijo, ese es el día del niño más feliz de mi vida. O sea, es decir, escuchar eso se llena el, el, el, el corazón de Regocijo. Y bueno, y esto es lo que sentimos. Eh, fue un día muy especial, la verdad. Eh, tengo que felicitar a todo mi grupo de trabajo este, porque lo hicieron en una forma muy excelente. Para mí también fue una fiesta. Uh -huh. Y es lo que uno más o menos trata de sentir. Trata de sentir de que este, la vida es un proceso de lo que nosotros tenemos que ir mejorando permanentemente. Y lo que tenemos que ir a buscar no es este, una salvación propia o estar este, solamente aislado... Este, encerrado en nuestro propio mundo sino para compartirlo con toda la comunidad ¿no? uh -huh. somos gente de comunidad somos gente sí. eh, solidarios y solamente se sale siendo solidario o pensamos de que esto lo vamos a arreglar entre todos o vamos a seguir siendo la argentinita que, que, que va a terminar siendo hasta el momento desde la hora de Urlingham siempre privilegiamos nuestra condición de gente de acá ¿no? de, de vecinos y vecinas de nuestro distrito por eso siempre tratamos de todos los hechos que ocurran eh, de alguna manera pasarlos por el cristal que tiene que ver con lo nuestro, con lo que nos rodea Totalmente. De acuerdo. Eh, vos sos un hombre no solo de formación peronista, sino que además un hombre del mundo del derecho eh, con todo esto que ha pasado a propósito de la causa vialidad y los alegatos de los fiscales la respuesta política de la vicepresidenta Cristina Fernández ¿qué, qué lectura haces desde un costado y desde el otro? ¿no? porque también Cristina englobó que la acusación es contra todo el peronismo. ¿Vos en ese sentido cómo te sentís? La realidad, yo tengo una visión muy particular de todo esto. Yo creo que la acusación fiscal está, tiene que hacerse, no la hubiera hecho profesionalmente, cada uno tiene su impronta y su forma uh -huh. de ser, no la hubiera hecho tan este, politizada, no hubiera mezclado algunos actores que no tenían nada que ver con la causa. Esto por parte de de la fiscalía y después por parte este, de, de, de, de la vicepresidente hubiera esperado el momento justo del procedimiento para contestar ahora tiene este, van a venir este, la defensa, van a hablar 13, 14 abogados, va a tener su tiempo va a tener 40, 50 días para decirlo no lo eh, hubiera politizado tanto lo hubiera dejado solamente encerrado en el marco del derecho esto lo hubiera hecho y aparte hay una cosa que hay una responsabilidad muy grande me dolió mucho me dolió mucho ver el día lunes a la noche esa confrontación entre argentinos sinceramente no nos lleva a nada y la responsabilidad de dirigentes tienen que hablar de unidad tienen que hablar de unidad sí, nacional faltó calma no de ambos lados de, de ambos de, lados sí, me, la me dolieron los me molestaron mucho y lo digo me molestaron mucho los tweets de un lado y del otro. Yo creo que hay que llamar a la calma, hay que llamar a la unidad, dejar que el derecho trabaje, se pida. Es muy difícil creer, ¿eh? es muy difícil creer en el derecho. Pero hay que dejarlo. Y después están las herramientas procesales, este, seguramente para, para poder este, hacer la acusación que se tenga que, que hacer y la defensa que corresponde, porque mm. esa es la constitución y ese es el procedimiento. Y además no hay nada cerrado. Y, y no todavía. hay nada cerrado. Y aparte otra cosa, ¿qué van a decir? ¿Asociación ilícita? Muy difícil de comprobar. O sea, es decir, esto termina en una resolución de la Corte a largo plazo. Sí. No, no, no, no. No le veo este, otra implicancia este, jurídica difícil para los sectores. Más acorde a los tiempos políticos, ¿no? Tal vez. Esa más resolución a, de la Corte. Y posiblemente más acorde a la realidad argentina. Uh -huh. Porque mientras nosotros tenemos... Hoy, ocupados los medios con este tema, eh, esta factura se paga. La de la luz, la del gas. Sí, señor, está corriendo. La, del, la de la electricidad, la del transporte, la de la heladera vacía, este, la del sueldo que no alcanza. O sea, esta factura se paga, la falta de educación, los chicos que no comen. Por eso digo de que me parece que eh, es un momento de tener este, una dirigencia mucho más responsable. Eh, la última tiene que ver con un episodio que también, coyunturalmente, en estos días, por ejemplo, nos enterábamos del caso de una mujer a la que les sustrajeron el auto en pleno centro de Hurlingham, sobre la calle Argerich. Estaban sus dos niños en el asiento trasero, los ladrones se llevaron a los chicos, los dejaron abandonados en unas cuadras, terminaban chocando por acción de la policía en la esquina de Argerich, en, en cinco esquinas. Eh, hoy, por supuesto, la crisis es tan grave que la situación económica ha desplazado a la inseguridad como preocupación de los bonaerenses. Pero, ¿cómo lo ves en Hurlingham? Úrligan no es una isla. Úrligan está dentro de la República Argentina y la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que nosotros tenemos que dar. ¿Y qué es lo que tenemos que exigir? La preparación de nuestras fuerzas de seguridad también. Como decimos que tiene que haber un pueblo... Educativo importante, también tiene que ver, tiene que haber un polo de seguridad. ¿Al ser una, una atribución de la provincia, se le puede dar un perfil a la seguridad local? Totalmente, sí, totalmente. Es exigirle al gobernador realmente que a los policías les pague el sueldo que corresponde y que los prepare como corresponde. Al gobernador, a la capital federal y a la nación. Porque estas cosas pasan por, a veces por falta de preparación. Cuando un patrullero choca y se equivoca, Muchos de los muchachos, este, de los oficiales uh -huh. que manejan los patrulleros no tienen registro, no saben manejar. Sí. Y sino que me expliquen a mí que nosotros tenemos una de las fuerzas más grandes uh -huh. este, armadas en la provincia de Buenos Aires con 90.000, 100.000 hombres y que me digan cuál, cuántos son los que tienen la escuela de manejo para este, manejar un patrullero sí. y cuál es la especialidad que tienen. Uh -huh. Que me lo expliquen y eso es falta de preparación. No es solamente traerle el patrullero. Tienen que saber este, manejar. Tienen que saber cómo manejar en cada caso. Lo veo en muy pocos. Poca preparación. Poca preparación. Yo le preguntaría, a aquellos que tienen la responsabilidad de manejar 90, 100 mil hombres, 110 mil hombres, ¿cuál es la situación de cada hombre? ¿Quién tiene problemas de adicciones? ¿Quién tiene problemas de violencia? ¿Quién tiene problemas este, psicológicos? ¿Quién realmente está con la actitud física este, para enfrentar diferentes casos? O sea, es decir... Tendríamos que empezar este, a, a, a dar vuelta a este paradigma uh -huh. de que si entendemos que nos preparamos para cumplir la función, vamos a andar mejor. Y con respecto sí, sí. a la señora que le sacaron a los chiquitos uh -huh. y a todos los hechos de inseguridad, esto es lo que nosotros no queremos. Lo hemos sufrido permanentemente, lo he sufrido con gente de mi agrupación, con allegados uh -huh. en carne propia. Eh, realmente... Queremos que, que esta sociedad cambie, no queremos ir este, a Somalía. Nosotros queremos una, ciudad, una sociedad mucho más usted, organizada, mejor preparada. Y sinceramente, esto es lo que tenemos que atacar. La pobreza, la marginación, el odio social que se está gestando, la diferencia entre los argentinos nos trae también a estos hechos de violencia. Uh -huh. Hay un, una serie de diagnósticos que en algún caso son coincidentes, en otros cada, cada cual tiene su opinión. Ojalá que todo esto pueda ser convertido en políticas, ¿no? Que todo esto pueda ser tomado por la dirigencia que hoy tiene representatividad en el Consejo Deliberante, en el Departamento Ejecutivo y ojalá que también aparezcan opciones para, para el año que viene. ¿Estás trabajando en eso, me imagino? Estoy trabajando al 100% de, de mi actividad diaria, termino una, dos de la mañana, eh, en, en poder tejer una alianza nacional eh, muy importante de lo cual queremos ser protagonistas creo que tenemos la actitud y la capacidad para ser protagonistas y empezar a cambiar paradigma con algunos actores que no se merecen ni ser políticos entonces me parece que hoy tenemos una gran oportunidad aquellas terceras fuerzas de demostrar que realmente estamos presentes y darle la oportunidad a la gente de darle diversidad en la discusión política Bien. Esto va a traer sí. menos odio y menos enfrentamiento de partes. Bien. Rafa, muchas gracias. No, gracias a vos, Osvaldo, y a tu equipo, y como siempre a disposición de ustedes, por supuesto de los ciudadanos de Burlingame. ¿no? Rafael de Francesco nos acompañó en esta tarde aquí en la hora de Urlingam.